Vamos arrancando la jornada de pesca. Un día pinta muy lindo. Vamos a ver qué nos depara. Acá con Marianela. Vamos a ver que saliendo de la guardería Lange. Vamos a ver qué día tenemos para los pejes, para los grandes pejes del río de la Plata. Ahí estamos. Está un poquito complicado así con doble. La fecha del río de la plata. Acá. Darpado. Me <risa> <risa> trae en el agua la tienda. Muy bien, impresionante el río de la Plata Vamos, otro no, más tengo el copo Levante, un poquito Oh, muy buen pescado Dale más para acá, más para acá Porque se va a arreglar con la mía, bueno Más para allá, trabajalo para allá Oh, enganchaste todo oh, Bueno Tremenda bestia, tremenda, tremenda bestia. Vamos a cortar a se lo saca. Bueno, ahí salimos del copo. Tremendo pescado en el Río de la Plata. Impresionante cómo está el río. No se lo pierdan. Bueno, otro más se viene. Explosión de los grandes en el Río de la Plata. si muy bien excelente muy bien Raúl a ver si lo saca de ahí me lo muestran que tú Raúl cómo estuvo espectacular muy bien Bueno, otro más, ahí es Juli. Impresionante la pesca, la verdad Este es un poco más chico Pero muy, muy activo No, lo no levanta, lo no levanta dale más, recoge más, recoge más. No te pierdas todo ese tramo que tienes para recoger. Ahí está, muy bien. Muestra loca para la cámara. Muy bien, mira la boquita espectacular. Hermoso y eh, medio largo, eh, tremendo pescado. Ahí viene Julián con otro más. Río de la Plata, zona norte, hoy es 25, 26, 25 de agosto, muy muy buen pescado. Tremendo pescado, tráigalo para acá para el copo. Ahí está adentro. Perdona de bestia, pero bueno. Bien. Seguimos en vivo filmando. Mostrarlo acá para la cámara.